Hola Mundo o más internacional Hello World. Estas palabras te sonarán si ya has realizado algún programa o empezarán a hacerlo si te sumerges en el mundo del pensamiento computacional y de la programación. Mi nombre es Omar Fernández y os acompañaré en la apasionante aventura sobre el pensamiento computacional educativo que se esconde en este MOOCBOT. En la actualidad, la sociedad tiene unas demandas formativas que debemos afrontar desde el ámbito educativo. Nuestras metodologías no siempre son capaces de ir a la velocidad más adecuada para moldarse a la casuística de las generaciones que nos encontramos y encontraremos en las aulas. El pensamiento computacional es una metodología que nos permite adaptarnos a los cambios tecnológicos, saber reaccionar ante nuevos retos y, por supuesto, a innovar para encontrar soluciones a los desafíos que nos podemos encontrar a lo largo de la vida. Es intención de este curso terminar con la creencia errónea de que todo lo relacionado con el pensamiento computacional es únicamente para informáticas, ingenierías o carreras técnicas. Te ayudaremos a resolver contratiempos de forma más eficiente, a descomponerlos, desarrollarlos en equipo y trabajarlos cooperativamente. Dejaremos de llamarlos problemas para denominarlos retos. A través del pensamiento computacional se abren las puertas hacia una educación más abierta, basada en proyectos y donde se adquieren competencias que permitan a nuestro alumnado adaptarse a un futuro laboral con unas demandas cada vez más exigentes y cambiantes con relación a las nuevas tecnologías. Y es precisamente en estas cuestiones donde el pensamiento computacional puede resultar un buen aliado. La realización de este curso contribuye al desarrollo y mejora de la competencia digital docente en todas sus áreas, incidiendo especialmente en el Área 1, Información y Alfabetización Informacional, en el Área 3, Creación de Contenidos Digitales, y en el Área 5, Resolución de Problemas, dentro del marco común de competencia digital docente. ¿Te suenan las palabras abstraer, algoritmo, descomponer? En este curso entenderás qué significan y cómo aplicarlas a tu área, sea o no, de ciencias. Desarrollarás habilidades para la resolución de problemas, destrezas para favorecer la confianza, así como tolerancia a la hora de adaptar soluciones o propuestas diferentes ante el mismo problema. Una vez realizado este MOOC con éxito, obtendrás una insignia digital que evidenciará que has desarrollado las competencias necesarias para la aplicación del pensamiento computacional en tu aula. ¿Te apetece saber cómo puede ayudarte el pensamiento computacional? ¿Quieres que juntos elaboremos una propuesta didáctica para introducirla en tu aula? Si la respuesta es sí, este es tu curso, si la respuesta es no sabe, no contesta, te diríamos que también este es tu curso, confía en nosotros y si tu respuesta es rotundamente no, te aconsejaríamos que eligieras alguna de las dos respuestas anteriores, no te arrepentirás. Si hemos conseguido despertar tu pensamiento computacional, nos veremos a lo largo de este curso masivo, abierto y en línea del interno ¿Preparados? ¿Listos? Comenzamos.